En esta pierna hemos visto que hemos reducido de 55, que hemos empezado a 52 Entonces claro, nos queda todo este pliegue que nos queda demasiado largo, demasiado ancho nos sobra material, con lo cual hay que recortar porque ha habido tal nivel de reducción que hay que ir recortando y ahora así se acoplará mucho mejor la, la media y no nos hará el pliegue que nos estaba haciendo De modo que ahora volvemos a colocar esta media Que es aquí uno ¡Jos! Esto no se debe de consentir ¡Ay! Pesa tu pierna, ¿eh, amigo Sí ¿Ves? Ya queda mejor, ¿te das cuenta? ¿Ves cómo ya ha quedado bien acoplado? Claro vale, Dame la regleta y estas son 31.35. Esta es, esta es una media que su perímetro inicial era 31.35, con lo cual tenemos que arreglar la, la regla de 31.35. Igual al negro. Este está correcto. Este hay que aflojarlo. Este hay que aflojarlo. Y este está perfecto. Vale, uno menos. Me encanta ¿Qué?